Porque yo a mi pueblo como lo llevo, voy a ser muy sincera, desde muy pequeña crecí en un entorno en el que alisarse el cabello pues era la norma y mi principal razón de pequeña era porque me daba una pereza, o sea, qué pereza llevar el cabello de cierta forma porque me tocaría todos los meses estar yendo al, a que me lo arreglaran, ya sea en la casa o en un salón, esa fue la primera razón. Con el tiempo y ya uno creciendo pues va dotando de significado, diferentes prácticas y pues ya ahora llevar mi cabello tiene otro significado y entre ellos está el hecho de reconocer mis raíces, pero también siendo súper, súper, mega sincera es porque ya se parte así de mi estilo, de que cuando yo me veo y sobre todo para los días en los que no estoy trabajando, pues es como Zuleika es así, Zuleika se ve así con su cabello. Cuando pues puedan tener la oportunidad de ver algo de mi trabajo van a ver que mi cabello se cambia, es el, el liso, me ponen pelucas, lo cambian, pero es porque estoy dando mi imagen a ese diseñador, a esa idea, a ese concepto, pero la razón por la que llevo mi cabello así, pues aún sigue siendo desde la infancia, es, es mucho más fácil, es práctico y porque pues ya también aprendí a verme de esta forma y a llevar eh, su leica, su cabello es este.